El presidente Mauricio Macri participó de la inauguración de la Exposición Rural y afirmó que se tienen que terminar las retenciones. A pocos días de las PASO, el presidente afirmó que ese sector es protagonista del comienzo de la recuperación. Claramente, claramente ustedes son los grandes protagonistas una vez más de este comienzo de recuperación de la vida económica de este país. Y realmente por el ejemplo, por la valentía, por el coraje, por la convicción, les pido que se den un enorme aplauso todos juntos. Por favor. Derechos Humanos Un día después del segundo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a decir que la realidad del gobierno venció al relato del hermano de Santiago y los organismos de derechos humanos si estaba Santiago Maldonado en la zona, bueno algo había pasado que no tenía que ver con gendarmería, lo tuvimos desde el primer día y mucho menos una desaparición forzada eh, lamentablemente y eh, trágicamente Santiago Maldonado quedó en, en, en un río que no conocía eh, y terminó ahogándose en ese río eh, la gendarmería lo que hizo fue eh, responder a la orden de un juez que dijo que despeje de una ruta que estaba totalmente cortada por un grupo de 15 personas. Eh, en vez de entregarse, decir, no puedo cruzar este río, me quedo ahí sentado esperando que lo detengan, lo hubieran detenido, lo hubieran tenido 5 eh, horas eh, eh, detenido y hubiera salido nada más, eso hubiera hubiera pasado. Es decir, a ver, culpar al Estado por hacer cumplir la ley no me parece correcto. Gremiales. Los sindicatos aeronáuticos unidos retoman su plan de lucha y visualización para dar a conocer la situación que atraviesa el sector aerocomercial nacional. Hoy realizarán una movilización en el aeropuerto de Ceiza para pedir una recomposición salarial. Rubén Fernández, secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. La situación realmente es, es muy, muy mala, por una gestión pésima, que no es por, exclusivamente por la administración de aerolíneas, sino por lo que es toda eh, la actividad aerocomercial en la República Argentina, que desde esta revolución de los aviones que se implementó hace dos años por el ministro Dietrich, eh, lo único que ha hecho es prácticamente quebrar a todas las compañías aéreas nacionales. Estamos siendo víctimas de un ataque constante del gobierno provocándonos para que cada vez que hacemos alguna medida o alguna acción, no discute lo que nosotros estamos reclamando, ...sino lo que dice son gremios K... ...tenemos una actividad que está expulsando trabajadores... ...al contrario de lo que dice el ministro... ...que cada vez hay más trabajadores aeronáuticos... ...cada vez hay menos, hay menos empresas, hay menos aviones... Provincia... ...se realizó en Quilmes... ...la Peña Cultural Fogón del Encuentro... ...que reunió a Francisco Barba Gutiérrez... ...precandidato a intendente de la lista 6... ...por el Frente de Todos... ...junto a sus precandidatos a concejales... ...y a la comunidad... ...que se acercó a disfrutar... ...junto a cantautores, bailarines y músicos... ...el objetivo... ...fue defender la cultura popular... ...fomentando espacios necesarios... ...para el estímulo y el reconocimiento... ...de artistas locales... ...recortes... ...más ajuste para jubilados... A partir de esta semana, peligra el tratamiento de diálisis. Desde la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, advirtieron que en centros donde se realizan tratamientos de diálisis, no recibirán más a pacientes de PAMI, porque no se reactualiza el arancel de los servicios. Miguel Disepolo, presidente de Cadra. La situación es muy compleja porque desde hace más de dos años estamos tratando con las autoridades de Pami de ser recibidos y ponernos de acuerdo sobre las condiciones de un contrato que se ha fijado unilateralmente y la verdad que nos ha llevado a una situación después de dos años muy compleja en la que no no podemos seguir dando el servicio de momento a pacientes. Incidentes, o sea, nuevos pacientes que ingresan a diálisis a partir del 5 de agosto. Elecciones 2019 el precandidato Alberto Fernández se reunió con jóvenes y representantes de centros culturales en el auditorio del complejo Art Media del barrio porteño de Chacarita. Fernández dijo que lo último que quiere es una juventud domesticada. Además, se comprometió a cuidar la cultura al encabezar un acto junto con el precandidato a jefe de gobierno porteño del mismo espacio, Matías Lamenz. Los jóvenes de verdad son los destinatarios del futuro. En todos los tiempos, los movimientos juveniles se caracterizaron por tener una dosis de osadía que operó como la conciencia crítica de las sociedades. Los jóvenes son eso. Los jóvenes son los que te golpean la puerta y te dicen ¿qué estás haciendo que vos estás manejando mi mañana? Los jóvenes son... Los que hicieron el mayo francés Y los que hicieron un montón de puntos que cambiaron la historia De grandes sociedades en el mundo ¿Y qué aspiro yo de los jóvenes que sean la conciencia crítica de esta sociedad? ¿Qué aspiro? Que nunca callen la boca ¿Qué aspiro? Que nunca terminen el debate ¿Qué aspiro? Que si alguna vez me desvío Me salgan a la calle y me digan Alberto, esto no fue lo que vos comprometiste con nosotros Crisis Claudio Farías, intendente del pueblo cordobés Cruz del Eje, anunció el cierre de la planta de Sanela. Casi 40 familias se quedan sin trabajo. La crisis de la empresa no es nueva. Hace pocos días había cerrado su planta de Mar de Plata. Aún le quedan las plantas de caseros en el conurbano bonaerense y la de San Luis venimos acompañando a, a Sanela, una marca nacional como fue Puma, como desde hace mucho tiempo, desde que uno asume, es parte del motor de la economía local, del sur del eje, en el noroeste de la, de la provincia de Córdoba, de casi 50.000 habitantes. En la semana pasada una de las dueñas me llama y me dice, ya sabes, tengo que avisar que hago como que vamos a decidir cerrar las puertas de Sanela, y porque esto no da para más, ya andábamos de detrás de, de un crédito que, que prácticamente eran dos millones de dólares para salvar, no solamente la planta de Club sino también la de San Luis, que no haya suspensiones en casero cero y, y dice que eso hecho también más de plata. Y no se pudo, no se pudo porque al ceder ese tipo de crédito con las tasas que hoy fija el, el Banco Central era prácticamente la de meter la planta para devolver. Judiciales. Las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia de la Cámara de Diputados. Convocaron para el próximo martes a las 15 a un plenario para debatir un proyecto de ley que busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos. Eduardo Jerome, abogado. Lo que pretendemos es instar a la aprobación de este, de este proceso que tiene, el proyecto tiene mucho tiempo y fundamentalmente tiene la, el apoyo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque saber que hay personas que han sido condenadas por delitos de corrupción, que son delitos que hasta constitucionalmente están... Con considerados como un atentado al orden democrático y se presentan de candidatos, no puede ser. Entonces, es necesario poner disposiciones que impidan que el que está condenado pueda ser candidato. Ciudad. Las precandidatas a diputadas nacionales por el Frente de Izquierda Unidad, Miriam Breckman y María del Carmen Verdú, advirtieron que empleadas y empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son obligados por funcionarios a participar de volanteadas, timbreos, charlas con vecinos, call centers y actos políticos de campaña bajo amenaza directa de despido. Facundo Laite, militante del Partido Obrero y candidato a legislador del Frente de Izquierda Unidad. Desde el gobierno de la ciudad, se valen de la precarización laboral, digamos, como un instrumento para obligar a los empleados que no tienen estabilidad a tener que realizar tareas que no tienen que ver con lo que fueron contratados. Entonces, de ese modo, hacer rastrillaje, digamos, con las boletas, ir a actividades en las mesas, en las esquinas para repartir volantes, asistir a determinados actos en las distintas comunas. Obviamente, esto es una situación escandalosa porque están quebrantando la voluntad y las convicciones políticas de los empleados en función, digamos, de, de tentar la posibilidad de dejarlos sin trabajo. Hay una denuncia que fue presentada hace unos días. De este modo también colocar esta situación, digamos, como para que fortalecer la situación de los trabajadores que tienen que enfrentar este abuso. Elecciones 2019. En un acto casi sin argumentos. Mauricio Macri volvió a insistir que en los próximos comicios se define si el país sigue hacia el futuro o si vuelve hacia el pasado Lo que hemos hecho es mucho más que miles de discursos, que millones de palabras Son hechos reales, transformaciones reales Y tenemos que poder imaginar lo que vamos a hacer con un poco de viento a favor y sobre estas bases que ya construimos los próximos cuatro años Vamos a hacer una verdadera revolución en este país Además, con un grito sobreactuado, lanzó un no se inunda más, refiriéndose a su gestión como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Están empezando, apetece vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y del cuatro no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Judiciales. Luego de la presentación de una medida judicial por parte del Frente de Todos para que se suspenda la participación de Smartmatic y de que la justicia electoral haya exigido al gobierno nacional que mostrara a los partidos participantes de las PASO el software que se usará para el escrutinio, la Casa Rosada prometió que cumplirá la orden. Ariel Garbars, perito consultor de la justicia electoral y fiscal informático. Para los oyentes hay que decirles que cuando vayan a votar no van a notar ninguna diferencia, se va a votar con boletas de papel como siempre. El problema empieza después de las seis de la tarde. Cuando se confeccionan las actas de escrutinio y el contrato dice que esa actas de escrutinio en cada una de las 15.000 escuelas donde se va a votar se transmiten directamente al centro de cómputos, no como se hacía antes que se mandaban a las, eh, a las oficinas del correo argentino. Con este software se van a transmitir directamente desde las escuelas al centro de cómputos y ahí, y ahí es donde eh, ellos tienen la, la opción Ajá. de modificar los resultados provincia. En tanto, el candidato a gobernador bonaerense por el frente de todos, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno por cambiar el sistema de recuento de votos en las elecciones primarias y manifestó que los argentinos deben preocuparse por la legalidad completa del acto electoral. Debería explicar el gobierno por qué un sistema que funcionaba lo cambió, trajo otra empresa que está mundialmente cuestionada y faltan días para las elecciones y todavía no funcionaron las pruebas y no sabemos qué van a hacer. La verdad es que es algo que nos preocupa muchísimo. Nos preocupa en la medida en que se vota una vez cada dos años, gobernador, presidente una vez cada cuatro años, intendente una vez cada cuatro años, y no puede ser que por algo que se ha pregonado, como la necesidad mediática de tener un resultado temprano, hoy nos tenga todos nosotros cortando clavos a ver si el resultado que se va a conocer va a coincidir con lo que dicen las urnas me parece que todo bonaerense y todo argentino tiene que estar preocupado por eso salud. Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron una radio abierta para alertar sobre la modalidad de horas de guardias acostadas, con la que el gobierno porteño cubre necesidades de personal en numerosos servicios. Las guardias acostadas, hace tres años que no se incluyen en las paritarias. Claudia Berrondo, presidenta de la filial Asociación de Médicos del Hospital Gutiérrez. Estamos reclamando unos nombramientos que no existen hace años, que se han pedido porque la demanda hospitalaria aumentó muchísimo en los últimos años y en especial en estos últimos cuatro años con gente que no tiene obra social ni prepaga y ha venido al hospital público y además la complejidad de médica que aumentó un montón, por lo que entonces para cubrir la demanda de todos los pacientes, el gobierno de la ciudad no ha dado ampliación de dotación hace muchos años, entonces le han ofrecido unas guardias que se llaman como acostadas, que en realidad son 24 horas de trabajo durante el la semana, todas las mañanas, eh, cobrando mil pesos la semana, es decir, 128 pesos Por la hora. Y así se cubren un montón de servicios el aumento de la demanda para todos los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia y de, los, y de la Nación que vienen a este hospital de derivación. Crisis. Según los primeros números de empresarios teatrales, en la primera semana de vacaciones de invierno, hubo un 11% de espectadores de infantiles menos que el año pasado y un 19% menos con respecto al 2017. El empresario Daniel Greenbank prendió la alarma al anunciar por redes sociales una caída de más del 65% en la asistencia a infantiles. Además, el empresario sentenció duramente al gobierno por la crisis en el sector. La Argentina desde hace tiempo está absolutamente anulado, fundamentalmente para lo que es la traída de reputaciones extranjeras, y eh, por una recesión que, que fue creciendo, que la, lamentablemente iba a dar muy bajo posibilidades de nivel de consumo. Para todo lo que es entretenimiento, barra cultura, este gobierno ha tenido la destrucción absoluta de la clase media, la sí. clase media en términos económicos, y la clase media era el gran sostén el gran consumidor de estas cuestiones. Se está desviando la, la atención donde hay un problema real y donde ha habido tres años y medio de gestión no ha llegado a, a esta situación. Elecciones 2019. A cuatro días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los cambios en el sistema de escrutinio provisorio implementados por el Gobierno siguen generando una fuerte polémica. Los partidos de la oposición denunciaron que la Dirección Nacional Electoral no les entregó ayer el software que se utilizará este domingo para la transmisión electrónica de los telegramas, tal como lo había ordenado el martes la Cámara Nacional Electoral. Patricia García Blanco, apoderada del Frente de Todos. La acordada establece que nos tienen que presentar tanto el software como los códigos fuentes. Cuando pedimos los códigos fuentes del de programa que tiene que correr, te dicen que no son propiedad. ...del correo, que el correo los alquiló a Smartmatic y no los pueden entregar. El código fuente es el plano de lo que nos están tratando de decir que va a haber ese día... ...con lo cual, si no tenés el plano, no sabés si la casa está bien construida. Los planos los tiene Smartmatic, pero el Smartmatic no lo entrega, es la base del sistema. En tanto, la especialista en Derecho Electoral, Delia Ferreira titular de la ONG Transparencia Internacional, consideró que no se ha hecho bien el proceso para cumplir con todas las garantías de transparencia, integridad, seguridad e imparcialidad que debe tener el recuento de votos. Ante un monumento a la bandera repleto de gente y sobre un escenario que se entremezcló con los colores celestes y blancos, el Frente de Todos cerró su campaña con miras a las PASO del próximo domingo. Quiero pedirles que no peleen, que hablen mucho, trabajen mucho, voluntad a voluntad, vecino a vecino, amigo a amigo. Y miren, haber estado hoy aquí, haber elegido este lugar emblemático como es el monumento a la bandera, no es casual. Porque saben que esto es de todos, porque puede haber algunos como a mí que nos guste decir más. Patria, la patria. Puede haber que haya otros que les guste más decir la nación. Y habrá muchos que también, ¿por qué no? Les gusta decir más la República. Pero miren, digas patria, digas nación, o digas República, la única bandera que hay es esa, la de la Argentina. País. Alberto Fernández firmó en Rosario un acta compromiso federal con gobernadores y candidatos y representantes de 19 provincias. El acta tiene como objetivo expreso lograr un verdadero federalismo, donde las provincias sean motor de desarrollo del país y donde cada argentino tenga las mismas oportunidades un acuerdo, un convenio con cada provincia donde vos te comprometas de cara a la gente sobre lo que vamos a hacer en cada lugar del país. Y así empecé a consultar a cada uno de los gobernadores y gracias por la respuesta que tuve de todos. De los que son gobernadores, de los que son electos y de los que van a ser gobernadores en breve. Y yo creo que hoy damos un paso muy importante. Porque una de las cosas que la política neces necesita es que el ciudadano entienda que podemos comprometernos y cumplir. Que podemos mirarlos a los ojos, asumir un compromiso y no mentirles. Acá no está Estamos hablando discursos de campaña. Acá lo que estamos haciendo es la Argentina que nos merecemos. Una Argentina integrada, una Argentina donde todos puedan nacer, crecer y desarrollarse en el lugar donde han nacido. Una Argentina que deje de concentrar todo su esfuerzo en torno al, torno, al puerto de Buenos Aires. Una Argentina que es la Argentina que nos merecemos todos. Religión. Cientos de fieles hicieron largas filas y concurrieron a la parroquia en el barrio de Liniers para pedir o dar gracias a San Cayetano. José María Casadeval, uno de los curas a cargo de la conmemoración de San Cayetano, dio una fuerte advertencia por el empeoramiento de la situación social y la crisis económica. Y realmente, por los cálculos que estamos viendo ya, y sí, mucho más que el año pasado, seguro. Mira, no aflojó en toda la noche. Y realmente es amigable que la gente venga de noche, ¿no es cierto? Además, no se puede negar la situación social. Esto ¿eh? no se puede negar nadie sin hablar de política, ¿no es cierto? De, de alguna manera, quejándose de que han perdido el 50% del valor adquisitivo en los últimos dos años, vienen diciendo que no entienden muy bien cómo hay empresas que ganan tanto. Y vienen diciendo que no puedes pagar. Mira, yo tengo 36 años de cura. Lo que vi en los últimos meses no lo había visto nunca. Gente que te viene a pedir velas. Pues es como, a la vela que para primera al santo. No, no, padre, me cortaron la luz y no tengo con qué pagar. Otro dato, si querés. Nosotros hasta el año pasado estábamos dando más o menos 100 cenas. 100, 110. Actualmente estamos dando 180. Elecciones 2019. Mauricio Macri, que va por su reelección, cerró la campaña electoral y llamó a votar por el futuro. Porque sabemos que falta, pero también sentimos que lo que hemos logrado nos tiene que llevar a, a seguir recuperando la autoestima y darnos energía, esperanza para seguir con la segunda etapa. Sabiendo, como ya todos sabemos, que los cambios de raíz llevan tiempo, que cuestan y que hay que remar, y que en el medio te vienen las dudas, las angustias... Y ni que hablar, gobernadora, en la provincia de Buenos Aires, que enfrenta más dificultades, especialmente el conurbano, donde ha habido más mentira, más resignación. Pero decirles que sabemos, que sabemos el esfuerzo que están haciendo. Pero créanme, esto no es en vano. En tanto, María Eugenia Vidal les pidió a los bonaerenses no solo que vayan a votar el domingo, sino que no le suelten la mano al presidente. Elegimos un cambio en la provincia después de 28 años. Nos animamos a cambiar y vamos a, a empezar a volver a elegir el domingo. Histórico porque por primera vez en más de 90 años vamos a tener un presidente no peronista electo que termina el mandato. Alberto Fernández encabezó el último acto de campaña del Frente de Todos en la ciudad de Córdoba, plaza elegida por su poderío electoral. He dicho en todos estos días que todos saben mi condición porteña, pero seguramente debo ser el más federal de los porteños. Y como soy el más federal de los porteños, no vivo en paz. En un país donde el centro es Buenos Aires, el centro vive bien y el resto del país padece. Ese país no es el país que nadie quiere. No es el país justo, no es el país igualitario, no es el país equilibrado que todos nosotros queremos. Axel Kisilov cerró su campaña convencido de que puede ganarle a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y le pidió a sus seguidores que cuiden los votos el domingo y que se preparen para un nuevo gobierno. Así que acá tenemos dos desgracias. Un gobierno nacional que aplicó un programa que devastó el tejido productivo, que devastó a los sectores populares, y tener un gobierno provincial que en lugar de aliviarle la vida a los bonaerenses, se las empeoró más. Porque eso fue lo que hizo la gobernadora Vidal. Nosotros necesitamos lo contrario. Necesitamos un gobierno nacional que trabaje para todos los argentinos y un gobierno provincial que haga la diferencia para la provincia de Buenos Aires crisis sanitaria. Organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH se movilizaron a la Secretaría de Salud para reclamar por faltantes en los medicamentos de los tratamientos, mientras que desde la cartera negaron esa versión y aseguraron que se trata de cuestiones políticas. Estela, paciente con VIH. Tuvimos que movilizarnos más de 400 kilómetros en condiciones eh, climáticas desfavorecidas para nosotros. Eh, estamos sin comer, estamos esperando acá que alguna autoridad de la Secretaría de Salud nos atienda. Hoy un grupo de, de compañeros de diferentes partes estamos dando esta visibilización para la, que la comunidad y bueno y para que las autoridades nos digan qué va a pasar con nuestro tratamiento porque hoy nos dicen que los tratamientos ya están para 9.000 personas pero no sabemos qué va a pasar la semana que viene con 26.000 personas también. Hasta aquí el Servicio Federal de Noticias de Arbia.